Pero ahora me quiero meter de lleno con el casamiento Ay, qué lindo, de me encanta. y sus damas de honor. Sí, sus damas de honor. ¿Cuántas eran 30? ¿cuándo era? Laurencio. No, son 10. Son 10 amigos de toda la vida. Las que estuvieron ayer en el atelier de Laurencio son 5. Eh, están preparando todo para la boda del año porque tengo información de último momento que tiene que ver con un descanso una pre luna de miel sí. que se va a tomar Nicole, la semana plata, que viene loco. a Río de Janeiro, eh, se bien. va con Manu a descansar, a, que a disfrutar a un poco sí. se aprovechó sí. sí. <risa> no, <risa> no hay algo que hicimos mal eso sí. no, sí. Lo no se puede creer ¿eh? <risa> son sus amigas de toda la vida Flor no son amigas del ambiente, no son modelos son sus amigas de toda la vida eh, así que tanto Laurencia como Tiago les estuvieron Hay amigos poco, en este ambiente. <ríe> cómo es un vestido hecho a medida. digo Bueno, vos lo sabés muy bien, claro. pero que no es lo mismo que ir a probarse un vestido, comprar no, un vestido. Entonces, se no, porque dio... te lo hacen de acuerdo al cuerpo, eh, detalles a mano. Esa ¿no? o sea, costura. Toda claro. esa explicación, se divirtieron mucho probándose también ahí algunos vestidos, después aprovecharon sí. y se fueron a tomar algo. Me dijeron que la vieron muy relajada Nicole, muy contenida por su grupo de amigas. Eh, no quedó muy en claro quién es la madrina. Ah, Yo pregunté ah, ah, ah. si eh, estaban tres las diez, me dijeron no. Pregunté si era la mamá, me dijeron no lo sabemos. Me conté la otra vez que la mamá de Nicole está en Europa, en Europa ¿no? no está sí. acá. Eh, no sé no si va a estar o no para el ah, casamiento. Podría ser, Yeye, ser verdad, sí. Sí. sería una, una, linda, ser. una linda madrina. Está, eh, oh, pero no, de blanco está no, está no se pueden poner blanco. No, se están probando, probando modelos. Sí. Exacto. Para mí, modelos, modelos, ¿no? modelos. Pero el color? Todavía sí. no me lo revelaron. ¿Y entonces esa prueba en España de que seleccionó un vestido que bueno, va a tener cambios. Eh, va a tener, sí. a mí me dijeron tres ah. vestidos. El de Laurencio, yo ya lo tenía decidido, desfiló varias veces con Laurencio. Yo creo que tiene que ver con una amistad. Sí, tiene claro. que ver con una amistad. Es la Exacto. Exacto, de tantos Está muy años y sí. sí, muy, muy leal sí. con él y tienen una amistad de, importante de muchos años. La tela es exclusiva, hecha en España mm, y seleccionada lindo. por ella. ¿Podrán? Y el vestido lo van a hacer acá, en Argentina. Sí. Va a llevar tres meses... Tres meses de chura puede ser Viste que sea... ¡Locura! ¿Qué? es... chura, no se le pregunte. qué se es se ¿Qué hechura? No. Hechura, qué hechura, se come? como que es lo que va a tomar ah, claro, hechura. A Hacerlo. Igual eh, bastante eh, poco, depende, no va a tener bordado entonces. Va a ser más simple. Ah, puede Hasta ser... Tres meses es poco. Sí. Es poco. <risa> claro, para un vestido de novia, depende... Sí, sí, sí, se ve que va a ser bastante tranqui Sí, sí eh, es muy sencillo. Amante. Claro, por eso no va a ser como... Sí. La palabra, no, palabra mucho que te dijeron cuando yo pregunté estilo romántico. Me encanta. ¿Cómo es estilo romántico? Me encanta. Sí, claro, muy... Y puede ser como Puede Me hace ser acordar al primer vestido, al primer Tipo de Pampita, ¿se acuerdan con barrantes? Ay, sí, se casó de... en el campo. A mí me invitaron Exacto, en ese casamiento. ¿no? Bueno, ¿Sí? me da el pie justo. Porque era de Benito Fernández, era... ese. Exacto, Era tipo solero. Al... El, el, el, es más corto adelante, sí. sí, sí Uno de los hombres más románticos de Maite. De América. Eh... <risa> <risa> ya habíamos dicho que se casan en San Martín de los Andes. No, no es San Martín de los Andes, pari al final. Bueno, bueno, no, bueno, no, no Hay un tema con eso. Sí, Aumentó el dólar, Están cambiándolo todo el tiempo porque están cargando. No, de verdad te digo. Está a la mañana. No, está muy. Mandame la ubicación, Claro, porque no. No, quieren, no quieren que esté es accesible dos claro, Y además está compleja la logística. Sí. No cerraba. No. Sí, va a ser el sur. El sur sí, va a bueno. ser. No saben. Al teto la Medina Yo le me mantengo en San Martín. ¿Quilmes? ¿Cómo? Yo me, mantengo, al teto, al, al teto, me Al teto Medina le invita. Creo que no. No, no, no. no, no. Mira, me y mantengo pasar, en San Martín. En algún porque tan compleja es, como bien decía la compañera, parecemos. Eh, <risa> comité peronista. Sí. <risa> <risa> como decía May, eh, es tan complicada la logística porque lo hacen en la casa. ¡Viva Perón! ¡Viva una, Perón! En una casa de campo con ah, vista a un lago qué ah, que, nivel, que Dios le Dios enfrentan mío. un matrimonio amigo de los padres de Manur Cera. Entonces la onda, como describía Maite del vestido, tan romántico porque van a usar todo lo que la naturaleza les probé desde. ¿Quién dijo que había estaban donde. Cuidado con el Tenque allá, cuidado no, con no, el ¿eh? Tenque. Pero que inaccesible el lugar, no hay ni señales. Este... Los aviones, ¿eh? de teléfono van a tener que comunicarse todos Cuidado. con Andy. O sea, un Igual ¿para qué te teléfono? Complejo. Uno va a una boda si tiene que claro, dejar de bueno, ponerse bien Por eso ya me sí, quedo sí, sí. que no Bueno, Tanto es así que las invitaciones todavía no se mandaron, no están bueno, las Invitaciones falta. mandadas. Sí, sí, chicos, eh, el, el, el... Ramiro Orsuaga va, eh, Ramiro, lo contrató a Nicol para hacer toda mostré. la parte de la ambientación. Está haciendo la ambientación, lo confirmamos, Karina lo confirmó, que habló con Nicole. Bueno, el pero mismo ya Ramiro no fue el la ambientación. que me dijo que no era. Estaba, allá y le preguntaron, es una boda importante, y lo, lo, estaban, lo empezaron a cargar si era... Sí. Eh, yo le escribí a Bárbara Díez el otro día y no me contestó. No, es la organizadora de Bárbara ¿Dónde están? todos con mucho armetido. pero que Bárbara Díez me dicen que no es la organizadora. otras chicas súper bajo perfil que no les interesa. A hablar con la prensa, o por lo menos hasta ahora Yo les cuento lo que yo bueno claro. Dicen que no es Bárbara no ser este? que no quiera Bárbara que se sepa que es ella Pero no tendría nada de malo El pedido ¿Y en ¿y en inicial este era que sea Bárbara Porque bá, fue Bárbara bá, bá, la que, bá, bá, que bá le organizó bá. la boda A la hermana de Manu Entonces la mamá de Manu, Ceci Y dijo que, que quería con... que sea Bárbara Porque había salido todo muy lindo. a En la boda no? Sí, y en esto de los looks, no sé. ¿se decide primero lo que es la novia y después se hace el complemento con el novio? Sí, o tiene como? que ir del estilo. Y te viene de, de, no sé, de amarillo él. No sé. ¿Y ahí qué haces de moqui? ¿Y Laurencio tiene no, que continuar No, jacket, ¿también? para mí claro. podría ser sí. Sí. sí. Podría ser bien tradicional. Sí, ella habrá comprado no. ella quiere todo muy tranquilo por el lugar donde es, imagínense, claro. digo, la, una casa que es divina, pero que no es el centro de de la dónde fue la propuesta no, que le hizo él? La ah, sí. propuesta que subió sí. el ID sí. de, y demás. ¿Cuál a mí me dicen que quiere ir por esa zona. lugares? Bueno, se llama La Cueva del Gato. con los vestidos, todo era, Llueve y perdiste. No, no ¿Qué mala onda? sea, no sea, pascarón, bueno, no? querido. Pero, Pero, que Pero no no le sea, tenés que onda. llevar los huevos está a la todo monja. Entonces, Llevé los huevos y me funcionó. Por eso ¿viste hacía calor en tu, en tu casa Tal cual. ¿Sí? No llovió nada, ¿no? Por eso Hay cosas que supuestamente funcionan. Entonces, por el momento. Por el momento, las damas de honor estuvieron en el atelier de, de Laurencio, cinco de ellas en realidad, porque son diez. A las nenas también las va a vestir Laurencio, pero todavía no fueron. Eh, todas damas de honor, todas van a ir de beige. Todas, no todas nudos. Bueno, yo estuve preguntando el color. Y ¿Te has visto? La pampita era negro. No creo. Campo verde Rosa, va a ser todo. Claro, todo un cuarto de naturaleza, sí. Era un pastel un verde. Un... Sí, no, aparte Laurencio no te, no, no te va a decir, hay un turquesa en Europa. No, para mí va a ser todo... Oh, guay. hay lista de regalos? ¿Una licuadora? ¿Necesitan? No creo que no, no están en... Qué difícil regalar claro, ahí, para, ¿no? para mí van a ser algo para donar, no, no es difícil. ¿Qué regalas? Un, un dólares 10 dólares. dólares al le gusta Ah, no está bonito, ¿eh? La sí. veo, la veo. una donación ella, al refugio. Ella colabora un poco. No, montón, después te, te, te ponen una casa de muebles y... Ni un salero por comprar por ¿no? Sí va a ser seguramente así. ¿O no? Puede ser también, no sé. Eso estuve preguntando y todavía no... Obviamente está, hay mucho armetismo en torno, quieren que sea todo... felices es tan feliz? ¿Era civil solamente? ¿Civil? Tampoco... Porque eh, ella estaba ceremona casada alguna con... especie sí. de ceremonia. La ceremonia algo, ver, la seguro. van a hacer en el lugar, claro. En el mismo lugar. La religión. Claro, vos podés hacer igual puedes hacer, hacer una ceremonia laica, laica, laica. Arzuaga, sí. te pregunto porque Arzuaga estuvo mostrando... La iglesia de San Martín de los Andes. porque bueno, claro. le gusta. Paseando a ver, yo a Ramiro Arzuaga sí. lo Nada sea a Ramiro Arzuaga le mandé puntualmente el lugar que eh, una de las personas nos había dicho, Club de Golf no? Divino, es en una casa en San Martín de los Andes muy cerquita de, de Tengo la, de la sensación es que, que van a hacer San Martín un altar de Los Andes no. Un altar con no. vista Así a la cordillera, es sí. claro, con el lago, es en Mouth una casa. Shop. Sí, sí, sí. Imagino sillas blancas. El compromiso, ¿viste que fue como una Cosita así ahora, Por eso, digo, para mí. despedida No, no, despedida no, se van ahora para relajar un bueno, poco no, no, en, no, en, en vereda Un preguntado. De de claro, como decís sí me voy a Nicoche. Claro, y que él, va, sabemos algo, no. Bien. Ahora ¿Eh? con el peso ¿Eh? de la tarjeta. No la escuchaste lo que dijo antes, Marco. Hay un problema de comprensión. Porque son 10 amigas, digo, quizás sea con las amigas. pasa que te está apretando mucho el brazo la circulación. Pero sí llega la sangre. Igual, perdón, pero es un embólico ese viaje junto. ¿Por qué? Después Después de pedir. Pedir. A ver, Layus. La no, pero empezaba con el costo de la tarjeta hoy a diciembre con el dólar. No, pero no, que es pensamiento de hombre. Esa, esa pasa esa tarjeta sale petróleo directamente. <risa> Pablo, no, escucha un esclavo. No tiene una porreta amor, <risa> Exactamente.